Si alguna vez ha abrazado el mensaje del Evangelio y, si ha sido iluminado por el Espíritu de Dios, le invito a hacer un examen de conciencia a través de las siguientes preguntas. ¿Su fe es sincera o es solo formalismo religioso? ¿Cuál es su actitud hacia los bienes terrenales? ¿Le gusta más las cosas de este mundo que las de arriba? ¿Usted se da mucha pena para hacerse rico? ¿Está usted más preocupado con la forma en que se presenta ante los hombres mortales que con la forma en que su alma aparece ante el que escudriña el corazón? ¿Cree usted que el Espíritu de Dios puede habitar en usted, mientras que todos sus pensamientos y todas sus facultades se dirigen hacia las vanidades de este mundo? ¿Usted se toma en serio las cosas de Dios, sus leyes, ¿Y sus mandamientos? ¿Está su alma profundamente afligida por la profundidad de la depravación en la sociedad actual? ¿Ama usted a Jesucristo de verdad más que a las cosas del mundo? ¿Su falsa esperanza de salvación viene quizás de esta teología superficial que afirma que para ser salvo basta con decir que Jesucristo es el Señor? Mientras que Jesucristo mismo dijo que no todos los que profesan su nombre serán salvos. También puede ser que usted esté convencido de que es salvo porque nació en una familia religiosa, no comete adulterio, no mata y no roba. Entonces, usted considera que si ora, lee la Biblia y va a la iglesia de vez en cuando, ciertamente será salvo. No intente hacer su propia salvación basándose en sus propias emociones pero arrepiéntese, como si nunca se hubiera arrepentido. No de por sentado que usted es cristiano, pero ve como un pobre pecador, derrama su corazón ante Dios, arrepiéntese y arrepiéntese de nuevo. Usted nunca podrá agradar a Dios de otra manera. Además, hay muchos cristianos que habían sido salvos, pero por cuanto son tibios y no fríos ni calientes, Dios los vomitó de su boca tal como está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Incluso si estos cristianos tibios permanecen presos en sus ilusiones espirituales y su religiosidad, su nombre lamentablemente ya está borrado del libro de la vida, porque aman demasiado al mundo y las cosas que hay en el mundo. Así que, si usted es un cristiano tibio, sepa que ya no es salvo. Porque Dios les ha vomitado de su boca. Sí, ya Dios le ha vomitado de su boca, aunque siga rezando, cantando, leyendo la Biblia, incluso predicando o hacer cualquier cosa relacionada con la religiosidad. También sepa que si usted es tibio, no irá tampoco en el arrebatamiento de la iglesia. Usted se quedará en la gran tribulación. Muy pronto el mundo que usted... Tanto ama, ya no le servirá de consuelo, porque en la gran tribulación no habrá ningún rincón en el mundo donde no se sentirá la ira de Dios. Así que aproveche el tiempo, el tiempo que Dios todavía no ha sonado la trompeta para reconsiderar su fe con respecto al Evangelio. Ya no le queda mucho tiempo para esto. Examínese a usted mismo para saber si realmente está en la fe. Pruébase a usted mismo y vuelve a Jesucristo. Vuelve a la fe, a la fe pura y sin fingimiento. Lo más importante para Dios no es cómo usted empezó, sino cómo terminó.